Uh-huh. <laughs> Que tú decidiste de mí alejarte Las cosas bonitas que un día soñamos Tan solo quedaron en nuestro pasado No puedo creer lo que tú hayas cambiado Tan solo dejaste un triste recuerdo En mi mente, en mi alma Una herida es tan triste mi vida Ya no puedo seguir sin saber más de ti Eterna soledad Las noches sin tu luz, mis días muy lluvios si tú no estás conmigo Ya no puedo seguir Sin saber más de ti Este razón le da la noche Siento luz, mis días lluviosos Si tú no estás conmigo Y es que con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 Camino sin rumbo, un desierto en la nada Si tú no estás